¡Por Gracias. Ah. Pero aquí no es hacer algo. Sí. Pero claro, estás en la cabeza Paso allí. Vale, perfecto. <risa> Policia, el calor de la asfixia Es la última vez, que nos matáis Es la última vez, que nos enfrentáis Pero las miradas, ya vuelvo a creer Que tú no me y a dónde correr Encuentro con mis amigas Toca defender la vida que sigue cambiando el clima Pero ahora, vamos para arriba No hay solución, vueltas, si han Vamos a transformar, mejor no de la recta Y se quede atrás de esta senda.